Hola a todos. Bienvenidos. Tenemos a todos aquí. Estamos todos listos para comenzar. Y los temas en la encuesta de inglés y español... Sí, tenemos un gran rango de temas esta vez, hubo un día muy interesante de oración para poder encontrar qué mostrar porque hay un gran rango, pero eh, el ganador en la encuesta en inglés es estar en el hacedor en vez de estar en oración y en el segundo lugar fue la importancia de dejar que la oscuridad se eleve. Y luego, en la encuesta en inglés, en español, primero es la relación de odio-amor especial y segundo, estar en el hacedor versus estar en oración. Entonces, tenemos uno de esos momentos bien raros en donde busqué, busqué, busqué, busqué una película que pudiera hablar sobre todos los temas y no encontré una. Así que tienes dos. Dos, van a ver dos. Es doble. Así es como el Espíritu Santo trabaja. Estábamos como uno. Oh, Entonces, vamos a ir en un viaje porque estas son dos películas que pienso que son como como documentales, son dos docudramas y son muy cortas, así que eso nos da mucho tiempo para explorar estos temas en una gran profundidad con el contexto, comentario, eh, ir hacia esto de una forma bien profunda. Y dado que las dadas están basadas en historias reales, entonces puedes pensarte a ti mismo como a ir en un camino de reencarnación. Te vas a reencarnar como una mujer en el primer documental y luego vas a reencarnar como un joven, un hombre, en la segunda, en el segundo documental. Así que vas a tener una oportunidad de hacer una doble reencarnación y obtener la bendición de las lecciones de ambas vidas, una después de la otra. Y eso es importante porque básicamente sabemos que de lo que aprendimos de Jesús en el curso es que es que este mundo del tiempo y del espacio es la proyección de la culpa. Entonces, es el actuar de la culpa, es el actuar de las imágenes y movimientos de la culpa inconsciente. Y la única razón por la cual las personas parecen venir a este mundo, ya sea una vez o muchas veces, es la atracción a la culpa. Se podría decir que lo que nosotros consideramos adicciones en este mundo, adicciones físicas, ya sea tomar alcohol o sea sexualidad o sea eh, dependencia química o Jesús tiene una definición más amplia. Dice que aquellos que juzgan se sienten culpables y luego fantasían acerca de su culpa. Entonces, este mundo es un mundo de veneradores de la muerte, dice Jesús. Todos los que vienen aquí veneran la muerte. Entonces, el tiempo del espacio, no te tienes que preocupar acerca de un infierno eterno. Eh, algunas de las religiones hablan, ten cuidado, porque si no vas a quemarte en el fuego del infierno. El cosmos es el infierno. El tiempo del espacio, el tiempo lineal es el infierno. Y sin embargo, está vestido, el ego le pone mucho ulala uh en el infierno, entonces hace que el infierno sea atractivo. Y la razón por la cual es atractivo no es por lo que está sucediendo en la superficie de la conciencia, no son las cosas del tiempo y del espacio que son lo que lo hace atractivo, sino que es la culpa en la mente inconsciente. El sueño que se sueña en secreto, hay culpa. Y luego, dado que la mente está aferrándose a esa culpa, ahí es donde tenemos lo que parece ser la reencarnación, o podríamos decir, elegir mirar otra parte de la pantalla, una y otra y otra y otra vez. Seguir viniendo en un intento de escaparse de la culpa, cuando de hecho el mundo es una proyección de la culpa, es el actuar de esa culpa. Entonces, estás en agua caliente cada vez que vienes aquí y te preguntas, qué es lo que está sucediendo quiero sentir amor yo sé que cuando yo estaba leyendo el curso había una parte en la lección que recuerdo muchas veces era Jesús me los estaba dando de forma muy directa como no, no con rodeos sino él dice el mundo fue hecho como una agresión en contra de Dios el lugar en donde Dios no pudiese entrar Ok, eso es bueno. Ese es un muy buen contexto. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Y hay una parte atrás en el manual para maestros en donde habla acerca de distintos aspectos. Y una de las preguntas que se le pregunta a Jesús es ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Y... En esa sección Jesús dice, sacrificio en el cielo no tiene significado, pero en términos de este mundo lo define como la renuncia de lo que quieres. Entonces esa es la definición del sacrificio, la renuncia de lo que quieres. Y luego lo da vuelta y dice, ¿y qué, oh hijo de Dios, es lo que tú quieres? Has sido llamado por Dios a la al llamado más elevado, el cual es nuestro llamado del Espíritu Santo, nuestro llamado a la expiación, nuestro llamado hacia la luz, ha sido llamado al llamado más elevado, tú sacrificarías ese llamado. Entonces está definiendo el sacrificio como la renuncia a lo que quieres y está diciendo, tú tienes un llamado interno, tienes un llamado intuitivo de Dios. ¿sacrificarías ese llamado? Básicamente está diciendo, si tú compras el truco del ego y su juego, si eliges el ego como tu maestro, entonces estás eligiendo la culpa como tu maestro y vas a experimentar mucha intensidad. Puede ser todo tipo de, downs, de arribas y abajos, emociones. You can, you can Puedes tener todo tipo de tiempos duros, pain, um, desafíos, dolores, frustración, um, frustración anxiety, ansiedad, fear, miedo, shame, vergüenza, you know, culpa. Tienes if todo el paquete. Ego, si tú eliges el ego y elijas sacrificar tu llamado, eso es lo que vas a obtener. Y si eliges Sacrificar y dejar ir de lo que tú quieres, dejas ir el ego. Dices, no, voy a seguir mi intuición, voy a seguir el espíritu. Esa es la dirección que voy a tomar. Ahí vas a dejar el ego y lo vas a hacer para siempre, porque obviamente no es algo que puedes dejar parcialmente. No puedes decir, bueno, estoy 95% libre del ego. Funny Lo cual es sí, muy gracioso porque cuando well, voy a Brasil, my mi amigo Roberto did, me dice, did, David, David, David, estoy... 75% libre de ego. Y luego, estoy un poco más libre de ego. No, no, no importa si eres 99% libre de ego. El ego está ahí como, ¿ah, un por ciento? Voy a trabajar con ellos Voy a trabajarlo. Voy a traer tanto infierno como pueda en ese un por ciento. No es algo que puedes dejar ir parcialmente, es por eso que con tu llamado espiritual tienes que ir por ello, tienes que darle todo lo que tú tienes, tienes que realmente ir hacia Dios. Yo he hablado a un amigo, con una amiga ayer anoche, quien cuando la conocí a ella, podía sentir su llamado, ella tenía un gran llamado de Dios. Y y luego ella, luego ella ha tomado unos gran pasos hacia Dios y luego grandes aperturas y todo. Y luego me escribió, se estaba sintiendo tan triste y estaba llorando y estaba deprimida, no podía funcionar, y ahí supe inmediatamente, le dije, ah oh, ella está tratando de transigir con su llamado. Esos son los signos. Cuando tratas de ir de intensidad, eh, de felicidad, y vas hacia la tristeza, tristeza profunda y la depresión, en donde sientes que no tienes energía y sientes que no puedes funcionar en absoluto, eso para mí es un desencadenador perfecto. Ah, estás transigiendo. Y ahí se lo dije a ella y ella dijo, sí, sí, sí, estoy resistiendo. Inmediatamente lo supo. No, no teníamos que ir a buscar lo que estaba sucediendo, estaba allí. Y estos dos documentales que vamos a ver hoy nos van a ayudar porque básicamente... Para la mayoría que vienen a este mundo, ven las cosas como luchar por una identidad, alcanzar cosas, triunfar, ganar cosas, tener fortunas. Eso es lo que se define como el ego como una buena vida. Y entonces recientemente dije, que el ego básicamente dijo tú has venido sin un yo y luego fabricas una medida que avanzas y cómo es que fabricas uno es tratas de desarrollar un próspero, saludable, abundante, exitoso, ser de personalidad. Y luego el ego dice, muy bien. Y luego va, se dice a sí mismo y luego vas a sufrir y morir. Pero no te lo dice. Simplemente lo pone de lado y vas a sufrir y morir. Ten éxito, ser rico, famoso, hermoso, apuesto, ten habilidades, ser admirado. Ten muchas amistades y luego vas a sufrir y morir Se, su, se suspira a sí mismo Que estás en el infierno tratando de escapar Utilizando los métodos del ego La fama, la fortuna, habilidades entonces el primer docudrama que vamos a ver, vamos a ver a una joven mujer llamada Dolores, Dolores Hart. Y básicamente ella va a aspirar, como muchas jovencitas aspiran, a tener una carrera de actriz. Entonces se va a Hollywood y ella va a... Uh, you know, audicionar para unas películas and, and y ella de hecho obtiene un papel uh, en una película con Elvis Presley y, y ella es la primera que besa a Elvis Presley en If la pantalla. Si quieres tus fortunas que se eleven en el mundo, simplemente ve a una película con Elvis, Elvis Presley y se ve la primera en darle un beso en la pantalla, uh, ahí vas, vas a ser la mujer uh, principal. que hacías antes de eso? no importa <risa> Ahí, eso está en tu currículum. ¿Qué has hecho? Bueno, nada. Le di un beso a Elvis en la pantalla. ¡Wow! Ok. Queremos que tengas el próximo papel. Y fama, fortuna, popularidad. Estaba, tenía citas con actores famosos y todo el glamour de Hollywood van a ir hacia Dolores. Y sin embargo, vas a ver a medida que avanzamos que ella empieza a sentir un estrés, ansiedad, con todo eso. Y todos, incluso las personas más famosas en este mundo, se sienten, sienten la culpa debajo sienten el estrés la ansiedad sin importar qué tanto éxito sin importar qué tanta popularidad no importar qué tan famosos o ricos sin importar qué tan hermosos o opuestos, todo es algo que cubre porque el ego está utilizando todo eso para que no sepas quién tú eres para que Prevenir una cosa y eso es, aquietate y sé que soy Dios. El ego ha inventado millones de formas de distraer la mente de aquitarse y saber que soy Dios. Es ingenioso en inventar cosas para distraer a la mente fuera de lo que realmente quiere, lo cual es quitarse y recordar al Cristo, y recordar la unidad con Dios. Entonces, esa va a ser nuestra primera película. Ni siquiera voy a decir la segunda película, porque vas a tener que reencarnar de nuevo. Si atraviesas la primera, es un viaje. Vas a atravesar la fama y la fortuna y darle un beso a alguien visitas estas cosas y tienes que desintoxicarte de todo eso de alguna forma te, te, te, te das un beso a Elvis y luego tienes que ir en la dirección opuesta porque cuanto más parece ser que eres famoso y rico y atractivo y estás atrapado en todos los trucos del ego es más como que estás en tierra desvaladiza y en un punto te das cuenta como o oh, oh. cuanto más me muevo aquí, más profundo va. me voy hacia abajo, me hundo. Y me gusta la canción de, tú crees que estás deslizándote por la autopista cuando de hecho te estás resbalando. Así es de astuto el ego. Piensas que tienes una vida exitosa y afortunada y realmente estás feliz con todos tus logros. Es, también cubre la relación de amor eh, y odio especial está yendo así ese amor sin darte cuenta que es culpa disfrazada no se nos enseñaba cuando éramos, éramos adolescentes en la secundaria Tenía, en vez de la educación física o eh, clases de economía si nos hubiesen enseñado que buscar el amor en la forma es como pintar con lápiz labial a un esqueleto Ahí pensaríamos dos veces acerca de esa primera cita. ¿Qué? ¿Qué? Poner labios rosas en un esqueleto. Eso no es muy romántico. Y Jesús va hacia el reino de los cielos. te lo va a dar todo bien directo. No quiero que te retrases en el tiempo y el espacio. Él quiere que estés en tu gloria de luz pura de Cristo. Y Él no va a estar jugando en el tiempo. Y eso no es lo que me enseñaron a mí en las secundaria, pero a, a, a mí me enseñaban cómo cortar la madera, no me estaban enseñando acerca de la atracción a la culpa, me enseñaban, bueno, trabaja duro y tiene una carrera y ganas dinero y luego envejeces y mueres, pero no enfatizaban la última parte simplemente enfatizaban en desarrollar tus habilidades para sobrevivir como un cuerpo no nos enseñaban yo no soy un cuerpo soy libro, soy tal como Dios me creó eso no es parte de la educación del mundo pero es parte del entrenamiento de Jesucristo. entonces vamos a ver la primera película y luego voy a adentrarme al principio cuando Dolores creo que es el año en el que el cuerpo de David nació, ella es un una mujer joven que está aspirando eh, por su carrera de Hollywood o una carrera en las películas. Y sí, también es el año en el que Bill Thetford eh, contrata a Helen jackman en la Universidad de Nueva, Nueva York. Y entonces Dolores está lista para ir en su aventura de Hollywood y Helen jackman ha sido contratada por Bill Ford y va a tener como siete años de entrenamiento antes de escuchar. Este es un curso de milagros, por favor, tomen notas. Y empezar a tomar esta maravillosa herramienta que tenemos a nuestra disposición para despertar del sueño de la culpa. Y luego, como dije, vamos a tener una discusión, yo voy a compartir un poco después y luego nos vamos a reencarnar a India. Yo te voy a decir que vamos a reencarnarnos en India. Luego de la primera distracción de Elvis, luego vamos a reencarnar en la India. Ustedes saben de la profundidad de la India. Tienes que invertir el tiempo. Tenemos que ir hacia atrás en el tiempo, a una verdadera historia de la antigua India para poder aprender y llevar la lección más profundo. Pero vamos a empezar ahora con Dios eh, es más grande que Elvis. Ese es el título de nuestra primera película, Dios es más grande que Elvis. Así que ahora podemos comenzar. Estamos listos para reencarnarnos y todas las distracciones que el ego nos va a dar. Entonces, ahí tenemos, tenemos un tema en ambas encuestas acerca de estar en lacedor versus estar en oración. Como dije, el mundo es un lugar, vienes sin un yo y fabricas uno a medida que avanzas y es este es el desarrollo de la, la identificación de la mente con el hacedor. Things, Haz cosas, survive, sobrevive, career, carrera, actions. acciones. Obviously, Obviamente, cuando Dolores, Dolores involved, se involucró, involucró, parecía que, que en su... Y, su primer película uh, fue en el 57 convento, y luego fue al convento en el 63. Parece que hay un periodo de seis años en donde ella está aprendiendo eh, guiones, está aprendiendo sus líneas, está yendo a fiestas está conociendo a ejecutivos de Hollywood, se le ofrece un contrato de siete años. Si se te ofrece un contrato como una actriz en ese tiempo, ellos te dicen qué hacer y qué, cómo vestirte y cómo usar para poder recibir tu dinero y con qué películas estar y todas estas cosas estás en su en su correa en cierto pero sentido es, pero eh, obtienes fama fortune, fortuna uh, y todo tipo de cosas events, que el ego inventa uh, as, como un intercambio recíproco pa, por ese hacer. Entonces básicamente hay una identidad de cuerpo y te estás identificando como un cuerpo y eso es lo que es un contrato. Tú tienes que cumplir estas cosas, en este caso vas a actuar en tantas películas, vas a memorizarte las líneas, vas a hacer publicidad, no vas a estar afuera, tienes que comportarte bien también, si estás en el ojo público no puedes estar allí eh, maldiciendo a todos y yendo a fiestas salvajes y tener todos a morirse y todas estas cosas, sino que si trabajas para un estudio, tienes un contrato y hay reciprocidad en intercambio por actuar, luego tú vas a, se te da una recompensa financiera. Y esto es hablar acerca de la profesión de una actriz, pero también de eso se trata todos los trabajos. Tú te identificas como un cuerpo y por lo tanto crees que el cuerpo y quien tú eres necesita sobrevivir. Y por lo tanto, hay todas estas necesidades y carencias y todo lo que quieres y todo se genera desde el ego en la mente. El Cristo no tiene necesidades y carencias y algo que quiere. El Cristo no necesita una carrera, el Cristo no tiene que entrar en relaciones recíprocas. Cuando estás en el cielo, no hay algo como reciprocidad. Simplemente eres un hijo perfecto de Dios, amor perfecto y eso es todo. The, the esa es la belleza it, de eso, la innocent, perfecto, inocencia, perfecto, eterno, inmutable, puro amor, pure pura glee, felicidad, joy, pure felicidad pure y dicha, pura luz. Esa es la, la verdadera luz. identidad. Y, y luego creer en el ego y establecer un, un mundo de intercambio, un mundo de obtén. Tú das estas cosas y tú provees de estos servicios o estas acciones o estas habilidades, o estos productos o lo que tú quieras o todo lo que tú puedas ofrecer y luego tienes cosas en intercambio. Entonces el mundo recíproco del ego es aceptado como la realidad y el cielo está eh, completamente empujado fuera de la conciencia y esa es la amnesia. Hay una gran amnesia que y está sucediendo cuando tú te olvidas que tú eres el Cristo y que eres uno con Dios. Y luego tú crees que estás en el tiempo y el espacio y estás atrapado en todas estas creencias, en la carencia, en la reciprocidad y todas estas cosas. Entonces, pero acá estamos viendo un vistazo de su vida como una monja. Y dijo que, se dijo que ella tenía tres periodos de silencio por día. Ese es un gran contraste al Hacedor. Tener periodos de silencio. Esa es una invitación a ir hacia adentro. Uh, Tres periodos de silencio por día. Y, y luego cuando ella no está en su, periodo de, silencio, su periodo de silencio, la vemos en su confesionario en la, con la pequeña ventanita, y, la pequeña ventanita y, y puedes ver, y ahí ella, ella dice que, que está escuchando a las personas hablar de su sufrimiento. sufrimiento. Ella está abriendo su corazón para escuchar. Y ofrecer amor y ser de soporte y alentar a las personas a encontrar que hay esperanza que se encuentra más allá de su sufrimiento. Ese es un propósito muy diferente a actuar. A hacerte a ti mismo disponible estar disponible a todas las personas que van a ti para poder abrir su corazón y que quieren sanar de su sufrimiento, ese es un propósito muy diferente. También generalmente está en un convento y ella está trabajando en una granja, el único de su tipo en Estados Unidos, entonces hay animales allí y hay prácticas diarias y rituales. Pero básicamente el propósito de un monasterio, o incluso de un convento, que también es una granja que en la que se trabaja, es enfocarte en Jesús, enfocarte en las características de Jesús, enfocarte en los rasgos de Jesús, entregarle completamente tu mente para que se eleve eh, como un modelo, como algo que quieres aspirar, que quieres obtener. Cuando tú vas a un convento, las monjas, básicamente, la mayoría de los conventos tienes que atravesar una serie... Tienes el noviciado, comienzas y luego trabajas y bajas básicamente el propósito es tomar tus últimos votos y casarte con Cristo. ¿Cuál es, ese es un gran objetivo. Uno, estás obteniendo todo este dinero y fama y estás hablando en líneas que las personas han escrito para ti, tratando de cumplir tu contrato recíproco para poder tener una linda career, y carrera I, y luego, ¿qué? Tres periodos de silencio, escuchar a las personas que abren su corazón y ofrecerles esperanza de que hay un fin de su sufrimiento. Y sí, también. Sí, Ese es su pareja de matrimonio, Cristo, Jesús. Eso es lo que las monjas tienen que atravesar para tomar sus últimos votos. No solo es acerca de la castidad y la obediencia. de hecho, se trata acerca de la unidad con Cristo. Ese es el punto de ir al convento, es casarte con Jesús, de darle toda tu devoción a tu mente para vincularte con Jesús. Entonces estoy diciendo, este es un muy buen comienzo, ya hemos comenzado y todavía estamos ya hablando una de las categorías principales, estar en el Hacedor, el cual es una gran identificación con el cuerpo basada en acciones, Planear, preparación, to todo eso está aferrado you know, o, like o vinculado it. al Hacedor. Hay una parte en la lección 135, en mi defensión radica mi seguridad, pero hay una parte así en donde Jesús dice, puedes realmente disfrutar esta conexión profunda con el Espíritu, mientras no actives el pasado, organices el presente o planeas el futuro. ¡Wow! Esa doer, es una right definición del hacedor allí. Es más que decir, oh, soy un cuerpo. Act Ahora está yéndose la mente. Si activas past, el pasado, organizas el presente o planeas el futuro, really entonces tú no estás en contacto con, con esa alineación source, con la fuente la cual es realmente se podría decir es la oración o que se haga a través de ti. El Espíritu Santo sabe que no una ni identificación con el cuerpo, entonces no hay problema, el Espíritu Santo puede utilizar el cuerpo como un mecanismo de comunicación, como un mecanismo de aprendizaje para la mente, para que enseñe lo que quiere aprender, para que la mente se alinee con el Espíritu. Yo lo llamo que se haga a través de ti. Entonces los últimos 34 años de mi vida, 34 años atrás tuve el, el, el, el, el, el, el, el, el curso y a medida que lo empecé a leer estaba como wow, wow, wow, esto me está the... llamando en una dirección diferente, diferente a la reciprocidad. Wow, habla acerca de... Taking away your ambitions. No Go tener más ambiciones o your, quitar o dejar ir todos tus objetivos futuros por un objetivo presente de paz you mental. Know. Eso es diferente al condicionamiento que yo había tenido hasta entonces. El condicionamiento que yo había tenido es que cuando tú crezcas, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Siempre era como, vas a ser un cuerpo cuando crezcas. Así que, ¿qué tipo de cuerpo y qué tipo de hacedor tú quieres ser? Eh, ni siquiera nos enseñaron en la escuela de los domingos. Ok, pequeño Johnny, cuando tú crees que vas a ser de Cristo. Eh, no nos decían eso. Eso hubiese sido alentador dejas ir el mundo vas a crecer y te recuerda y vas a recordar que eres Cristo pero no, no me decían eso en la escuela de domingo en la iglesia se me siguen diciendo que tenías que tener que enfrentar todas estas cosas en el futuro y básicamente esa es la fórmula para la activar el pasado, organizar el presente y planear el futuro no deja lugar a la quietud, no deja lugar a estar contento no deja lugar para sentir te satisfecho, pleno, porque siempre estás buscando be algo, better. siempre tienes que you ser know, mejor, be tienes que ser todo be. lo que tú that's, puedes ser. That's, that's esa es una canción para la, el ejército. Eso se nos debería enseñar. Sé todo lo que puede ser. Sé el Cristo. Ahora eso sería... Oh, en vez de estar en el ejército y matar. Recuerda que eres uno con Dios. Esa es una interpretación diferente. Hacer todo lo que puede ser. Es... Perdona el mundo. Únete con Jesucristo. Es un, un cambio en la canción. Pero esta película es buena porque desde el principio ya podemos ver a Dolores. Ella está sentada allí en su oficina poniendo música para que el pajarito eh, baile. Pero la mayoría de las personas verían las fotografías de ella y de Elvis y su carrera y dirían, ¿estás loca? ¿Dejaste una carrera en Hollywood, una carrera famosa en Hollywood, para qué? ¿Un convento en la costa este? Y dirían, tu, tu, tu vida es para los pájaros, y eso es lo que mi abuela decía. David eso es para y los pájaros y eso no era algo positivo <risa> para los pájaros, <risa> eso no era positivo, pero más tarde en su vida ella era ciega y le daba de comer a los pájaros, ella se convirtió como una madre Teresa. Pero ese es un gran contraste y eso es lo que nosotros queremos. Queremos un contraste entre estar en oración y estar en alineación con el Espíritu a ser el Hacedor. Porque el mundo no ofrece ese contraste, el mundo nos dice, sé un buen Hacedor. Y, y, y haz, y haz, y haz, y haz, y haz, y haz, y luego muere. <shuspera> Eso es, That's the formula esa es la fórmula del mundo, haz and y muere. And that is y not exactly eso so no excited, es exactamente muy alentador uh, o entusiasmante para nosotros, it's, no, it's, a, it's not a happy no es un final feliz, la muerte no es la voluntad de Dios para nosotros, la voluntad de Dios es la felicidad perfecta. Entonces la parte de la muerte, uh, do haz y muere, uh, it's, it's not do or it's no it's do or it's do do do die. Die. es haz o muere, es As y es, muere. Es bastante oscuro uh, la condición humana, la condición humana as y muere. Y ahora estamos viendo que la oración ofrece una dirección diferente para que nosotros vamos a, vayamos hacia adentro, hacia la alineación. Pero la mayoría de nosotros no somos condicionados así. Incluso cuando yo estaba en la cristianidad, no me alentaban a ir profundo en la oración y profundamente en la quietud. Era más acerca de una actividad, era más como un hacer. Orábamos antes de las comidas y de hecho no... No era una algo reverente. La, en las primeras oraciones en la vida de David, en la parábola de David, la, la familia se sienta, hay comida, cierran los ojos. David, di la oración. Yo tenía esta oración muy profunda en el corazón. Perdón nuestras soluciones, Padre, no. Dios es grandioso, Dios es bueno y le damos gracias por nuestra comida. Amén. Comamos. You know, <laughs> Eran palabras. I mean, like Era, was, uh, yo estaba 500. allí fest, tratando de hacer so la oración más end. rápida para poder comer. Yo tenía hambre. Uh, then, <laughs> y luego... You know, eran solo palabras. Y la mayoría parte de nuestra vida, incluso cuando hablamos acerca de la oración, las personas hablan como si fuesen palabras. Y va muy, muy profundo, como estamos aprendiendo en el curso de milagros. Es extremadamente profundo. Y aquí podemos ver a Dolores, que Dolores se está empezando a entregar a Mirar hacia la profundidad de su propia alma, de su propio corazón y empezar a darle toda su devoción a esa conexión con Jesús de una forma muy profunda. Entonces tuve que mencionar eso de entrada porque creo que ese es un gran contraste, no vamos a ver muchas películas que, en donde los primeros 15 minutos de la película te den ese contraste tan grande entre estar en el hacedor y estar en la oración, pero ese es un buen comienzo para nosotros. ¿No es grandioso? Puedes verlo todo actuado en esta vida. Jesús te da, Él dice en el manual para maestros, las características del maestro de Dios, te da las diez características, y luego la primera, es tan larga, empiezas y dices, ¿qué? confianza y luego les unos párrafos y piensas que has terminado listo para las dos el desarrollo de la confianza y dice, sí todas las características de Dios del maestro de Dios dependen de la confianza y si la confianza va se va todo el resto como un bowling no la de bowling si estás en la confianza, la confianza está ahí parado y todos los otros bolos del boliche quedan parados. Pero si, los, si vas hacia el medio con la bola, el principal, luego todos caen también. ¿Eres manso? No. ¿Tienes enojo? ¿Eres tolerante? No. ¿Empujas? ¿Eres insistente? ¿Eres honesto? ¿Honesto? No, eres mentiroso. La confianza se va, el resto también se va. Y luego te da seis etapas del desarrollo de la confianza. Y siempre digo esto, cuando las leí, decía, ah, bien, bien, bien, bien muy bueno saber. Y luego las leí todas y pensé, mmm, cuatro de ellas son difíciles o tienen desafíos. Cuatro de ellas son difíciles y dos no lo son. Y y yo estoy como, espera, ¿cuatro? Yo, yo conozco matemáticas matemática esos dos tercios. Dos tercios de las etapas. Bueno, ahora ves Dolores. Está, está, está, tiene una vida en Hollywood y es una actriz. Y quieren que tenga contratos. Y está viviendo probablemente en una hermosa casa. Y luego va allí para estar en noviciado. Nadie le habla. Se describe como ser desollado, vivo. Eh, está atravesando eh, y está enfrentando todas las emociones intensas. Una hermana dijo que era como un sauna. ¿Un sauna? Eso es como estar en un sauna. Eso es lo que es una, un sauna. Así que si escuchas... Uh, las cosas básicamente lo que es es enfrentar las emociones el mundo ha hecho el mundo para que perdieras tu mente para que te distrajeras tanto por la forma tan distraído por todas las cosas brillantes del mundo y no solo lo que brilla todos los logros los deberes Skills, el desarrollo de habilidades, uh, el desarrollo career, de la carrera, goals, eh, metas, goals, objetivos futuros, objetivos, family, objetivos of, de familia, of, uh, objetivos uh, de... You know, quizás goals, tienes objetivos uh, financieros, quizás tienes uh, objetivos... Of, objetivos de, de, de inversiones y todo este tipo de cosas futuro, futuro, futuro, futuro, futuro el ego está utilizando una fantasía con todo tipo de objetivos que son objetivos en el tiempo o tú piensas que eh, no tenías cosas en el pasado, bueno haz un futuro mejor, haz un cuerpo mejor, haz un mejor, haz un mejor ser de personalidad alcanza, crea tu niche eh, tu, crea tu identidad, ¿por qué no hacer una muy buena identidad? Una muy buena identidad. No hagas una pobre, o una que sea necesitada haz una muy buena si vas a ser un ser de personalidad haz una muy buena pero no te dice que el ser que estás tejiendo los estás tejiendo de imágenes que el ego ha hecho ha proyectado todas las imágenes del ego de hecho en el cielo solo hay amor y luz pero en este mundo es como una mezcla oscura de luz y sombras como una mezcla que es caos es es una mezcla de todo tipo de cosas y, Entonces, cosas. y luego you know, you like sientes even, que necesitas estabilidad. Uh, incluso saying, ella uh, dijo, saying, Dolores dijo, know, it, it, Hollywood incluso Hollywood show, was, en su shows de Hollywood Broadway, Broadway, o en Broadway, and, también estaba en Broadway con uh, Robert Wagner y, Robert Wagner, y ella estaba haciendo getting eso getting cuando speed. ella empezó a sentirse fatigada. Y ahí es cuando le dijo a la amiga, necesito, siento, me siento fuera de control, me siento fatigada. Y la amiga le dijo, bueno, puedes ir y pasar un tiempo con las monjas. ¿Monjas? Yo no quiero estar alrededor de monjas. Son muy silenciosas y no hablan. ¿Monjas? ¿Monjas? Era como, eso no es lo que una actriz de Hollywood quiere. No es algo que sea muy atrayente en monjas. Tiene el todo el glamour y las posesiones que Leo puede ofrecer en monjas, ahí en el bosque, pero, ¿Qué le, dijo la, ¿qué le dijo a la compañera poderosa? ¿qué le dijo Jesús? no seas tan rígida esa es una muy buena respuesta a monjas, no seas rígida dale, no necesitas ve por ello, y puedes ver como todo es orquestrado obtenemos las cosas que necesitamos para poder deshacernos del ego, porque eso es lo que realmente queremos, esa es la oración de nuestro corazón incluso como un niño los animales, ella se esa fe y esa conexión and, a Dios and, en creer. Faith. Y decir que la fe puede resolver todo ahora, ahora mismo, dijo. Ella realmente estaba hablando acerca del instante santo, al comienzo. Y ella lo siguió llamando y llamando este llamado. Y es lo mismo para todos nosotros. Eso es lo genial, Eso es lo genial para todos. Esto es lo genial de esta reencarnación. Estamos viendo que se fue de Elvis y ahora está siendo traída hacia la quietud y a los animales. The plow. Y you a know, la granja. Saw the plow. Vieron la Isn't that a Elton John's No, es, es una de Elton John. I'm going Voy back a to my volver, plow. Uh, mi granja, sí, ella está yendo a su granja, fue de Hollywood a la, granja, a, a, la granja, a la granja, a la granja de convento. Y esa es una elección bien profunda en la mente para poder empezar a salir del hacedor, para ir hacia la oración. Definitivamente hay una elección bien profunda en la mente que está siendo traída a la oración, a la quietud al silencio está siendo traída al perdón atraída a la paz, atraída a Dios definitivamente hay algo allí y está en la mente no se va a ir ese es el llamado que estaba hablando al principio, ese llamado se encuentra allí, cuando nosotros reconocemos el llamado y decimos sí, yo digo sí al llamado, ahí sin importar cuál sea la forma de nuestro Chao, okay. y yeah. No necesitamos estar en un convento en donde solo cuando decimos en nuestro corazón, estoy yendo a Dios y voy a responder el llamado a de despertar, no necesitamos necesariamente estar en un convento, no necesitamos necesariamente tener grandes rituales a través, alrededor nuestro. Pero en su caso, ella dijo que ella sabía que necesitaba esta Entonces, es ese estilo benedictino de vida para muchos. Quizás ustedes conocen a Thomas Burton es otra persona también, él vivió en Francia y tenía una vida muy salvaje de fiestas y él era sí, muy fiestero, muy muy fiestero y luego fue a Estados Unidos y su tío estaba choqueado con su vida de fiesta y luego en algún punto, como Dolores, él básicamente sintió este llamado. Y entonces él trató de, Thomas Merton se unió a los franciscanos. Ella tiene un llamado hacia los benedictinos el convento de Regina Lotus como granja, convento pero él fue atraído a los franciscanos una gran diferencia para Thomas Merton una vida de fiesta en Francia y luego los franciscanos son Francisco y luego él comenzó a ir y ellos lo acogieron y él empezó a tener su noviciado y fue muy difícil y él también lo atravesó y luego trató de practicar con los franciscanos lo que nosotros hacemos en la comunidad no tener pensamientos privados sino conversar a las personas y le dijo a los franciscanos acerca de sus días de fiesta en Francia le dijeron vete no estaban practicando de hecho lo que nosotros estamos practicando le dijeron no, no, no, sos, no puedes ser un franciscano ni siquiera estás cerca de ser un franciscano y vete y no regreses y luego le estaba como ¡ah! Like Estaba ahí sin saber qué hacer, pero sí encontró plan, a, a su familia espiritual en Kentucky, en, Kentucky, en la abadía, the, eh, y ese trappist, grupo se llamaba Los Trapistas, qué nombre. <laughs> Él estaba feliz de ser un trapista luego de que los franciscanos lo empujaron y ellos lo cogieron y luego dormía en estas camas bien duras, era de cemento con un poquito de paja, no era como dormir en un colchón de Siemens o un colchón de plumas, sino que básicamente estaba durmiendo en cemento y los trapistas eran muy ascéticos, eran extremadamente simples. Y él estaba feliz, él estaba tan feliz que había sido aceptado entre los trapistas. Y luego, por supuesto, fue más profundo, más profundo y escribió mucho, mucho, mucho. Y incluso hicieron una pequeña cabaña para él en el terreno, en las calinas de Kentucky, en donde él pudiera tener su propia cabaña. Ellos sabían que tenía tanta devoción que le hicieron esta cabaña, donde podía escribir, escribir, escribir, escribir, escribir. y escribió grandes. Eh, libros, y ese fue tu camino hacia Dios y eventualmente él fue hacia el este y a India y a Tailandia y, a Tailandia. y luego de dejar su cuerpo él había tenido todo tipo de experiencias místicas oh, él estaba siendo bien profundo hacia su unión con Dios y yes, creo que tenemos también ese documental sobre Thomas, quizás también tenemos que ver ese en otro momento. Pero estos pequeños documentales nos dan un vistazo de lo tratas como esta mujer. Ella había tenido esta vida glamorosa, la vida rápida, y luego se involucró, entró hacia el col y luego tuvo que ir alcohólicos en ánimos y luego fue al convento. Esos son los paralelos de involucrarse en el mundo del ego. Aislamiento, sentirse solo, desesperación. Enojo, todo tipo de cosas inconscientes se elevan y todas las drogas y el alcohol, eso no eso lo pueden apaciguar un, un, por un tiempo, pero no ayuda, no lo quita, el perdón. El perdón es necesario para ir hacia adentro y para liberar a la mente de todas estas falsas creencias y pensamientos del ego. Así que vayamos hacia adelante. Ella está yendo por un momento muy duro, pero lo dije anteriormente, cuanto más vas hacia el pensamiento del ego y piensas que estás deslizándote en la autopista, realmente te estás distrayendo. Más piensas que tienes, lucky, fortuna, que, eres, eh, life, que tienes fortunas, que tienes una gran vida y luego hay un terror que se encuentra debajo. Ella dijo, even, incluso, esa es into, nuestro segundo tema, <ríe> nuestra relación Don, de odio, amor especial, Don. <ríe> <ríe> él ya conoce un hombre opuesto, es un arquitecto, un arquitecto exitoso y están citando y están en una relación y luego se va a casar con Don y ahí el terror se quiebra y surge en la mente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedes protegerte del amor de Dios con la relación de amor odio especial. Sí, la, rela... la relación de amor especial dice Jesús es muy eh, detestable porque es, se puede decir en que ella llegó un punto en el que no podía quitarse de la mente y escuchas que una monja dice que ella se tenía que entregar a una relación de esposos con Jesús. ¿No es eso un uso muy interesante de las palabras? Una relación de matrimonio con eh, Jesús. Y en el caso de Dolores, ella estaba comprometida con un hombre. Y no sé si ustedes han estado en un fin de semana en un retiro en inglés de Jesús. Yo dije que es diferente tener una relación con un ser humano y un cuerpo que casarte a un ser casarte con un ser divino que está contigo ahora mismo. Uno es con un cuerpo en el tiempo lineal y otro es con un ser de luz que está más cerca que tu respiro. Habla acerca de unión. Esa es una unión. No sé si lo llamaría de esposos, una unión entre esposos, como la dijo la monja, pero definitivamente lo llamaría una unión. Una unión con un ser divino que de hecho es quien nosotros somos. Es como estar en una relación con tu verdadero ser. Y eventualmente decir, oh, Solo hay uno de nosotros. You know, that, that kind of es, eso de, when, se, quitaría you know, todas las ideas de las relaciones cuando you know, tienes un reconocimiento de que solo hay uno de nosotros. And, and y ese uno so, es el espíritu. You know, Entonces es diferente ir hacia una relación con Jesús hemos hablado acerca de eso en el fin de semana en el retiro en inglés sobre Jesús, no es la relación típica como está bien Jesús, tengamos una cita sí, en la primer cita te va a dar un poco de eternidad y ahí wow ahí estás yendo en el viaje de tu vida en el deshacer toda tu vida cuando tengas ese vistazo a la luz ahí el rayo de luz te tiene y tú Realmente, no, ¿Cuál es la canción? No puedes correr del amor. He tratado, él dice, pero no puedes correr del amor. Te está buscando, todo lo que puedes hacer es rendirte a él. Es una letra muy profunda. Así que veamos lo que va a suceder aquí. Ella va a desmantelar a su ego de star, la estrella Hollywood de Hollywood, star, ahora al noviciado, uh, at, the, en el convento. Beautiful. Hermoso. Esa fue nuestra primera so encarnación. To, uh, Así que ahora tenemos que ir hacia la próxima con lecciones uh, aprendidas de esa. And, uh, y ir hacia la siguiente con una gran devoción y determinación que, uh, la que tenía la Madre Superiora para hacia Dios. Al final todo vuelve a, al deseo ya sea que lo llamemos Dios, amor o verdad. Jesús nos enseña en el curso, dice, la verdad será restituida a tu conciencia por tu deseo, tal como fue perdida por tu deseo de algo más. ¿Ves qué tan esencial es el deseo? De hecho, Jesús utiliza la palabra deseo en momentos y lo intercambia junto con la oración. Dice, tu oración es tu deseo. Entonces, eso es un sinónimo. Es un sinónimo. Oración y deseo son sinónimos. Recuerdo, creo que estaba leyendo un libro de Mary Baker Addy y. Recuerdo que llegué a un capítulo y era sobre la oración y luego yo estaba leyendo lo que Mary Baker Eddy escribió sobre la oración y yo dije, esto suena es tan familiar. Entonces ahí saqué el panfleto de Jesús, el canto de la oración y lo puse junto a al, las enseñanzas de Mary Baker eh, Eddy sobre la oración y ahí fue oh, es lo mismo eh, ahí estaba Mary Baker Eddy diciendo que tu oración es tu deseo no solo fue Jesús Mary Baker Eddy también escribió lo mismo que también ella eh, sanaba a los enfermos otras de toda su vida y ese es el tipo de claridad y profundidad que se requiere para poder sanar a los enfermos, literalmente para elevarte hacia el espíritu y hacia la luz hacia la fortaleza del todo, de ese, de ese espíritu, y la imposibilidad de la enfermedad, y la imposibilidad de esa muerte. Ahí es donde está el deseo por Dios, te lleva, te lleva hacia la luz, te lleva hacia la vida eterna. No es algo pequeño de darle toda tu devoción a Dios. Yo recuerdo que estaba mirando en el curso pensando, estaba buscando una parte del curso que realmente encapsule este deseo y lo que encontré, todos encuentran algo que realmente les habla, pero lo que realmente me habló a mí fue esto, la paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo mi propósito, mi vida, mi vida y mi función, y mi mientras, mi función vida, mientras habite en un lugar que no, no es mi hogar. hogar. Eso realmente para mí lo dice todo. Y realmente conocí a alguien recientemente en donde estaban diciendo que dicen eso todos los días. Imagínate decir eso todos los días. La paz de Dios es mi única mente, el objetivo de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi función y mi vida mientras me encuentre en el lugar en donde no es mi hogar. Eso es muy, muy directo. Si vas a verbalizar ese deseo, esa es una gran forma de verbalizarlo. Eso llama a la fortaleza de Dios con esa devoción. Esa devoción singular, deja que tu mirada sea singular. Eso es lo que Jesús hablaba. No hablaba acerca de la mirada física, no estaba hablando acerca del tercer ojo, estaba hablando acerca de tu deseo. Deja que tu deseo sea singular, deja que tu deseo sea, singular, tu desea, deseo sea solo Dios. Incluso en las lecciones, el nombre de Dios es mi herencia. Cuando llegas a esas hermosas lecciones, 183, 184, básicamente está diciendo... Deja que el nombre de Dios reemplace de forma segura todo el resto de los nombres. Oh, es tan dulce! Está diciendo, puedes poner esa palabra de forma segura en vez de todo el resto de las palabras. En otra parte de las lecciones dice, decimos Dios es y luego guardamos silencio. ¡Wow! ¡Wow! Es, uh, eh, es como lo que decía Byron Katie ama lo que es decimos Dios es y luego guardamos silencio van directamente hacia el deseo más allá de las palabras es eh, brinda tanta devoción y entonces disfruté mucho ese ese documental Dios es más grande que Elvis y ahora vamos a encarnar en India, india como, como un pequeño niño, en 1792. Uh, esta es otra vida, otra vida y ahora estamos rodeados no por el ambiente de Estados Unidos, sino de India, la de india, gran mística india, gran, india. Gran, history, atrás de la toda la historia, toros santos y sabios que han vivido allí y nos han inspirado. Incluso los que son conscientes de que no son lo que todos piensan que es. Por ejemplo, Mahatma Gandhi. Mahatma se quería decir gran alma. Y una vez cuando Gandhi se le preguntó, Gandhi, ¿tú eres un santo tratando de ser un político? Cuando él estaba tratando que los británicos se fueran de India, Gandhi dijo: no, no, no, no, no, no, soy un político tratando de convertirme en un santo. Él era consciente de la profundidad de las enseñanzas de India, él era consciente de los pedas, de las escrituras de India, era consciente de tantas cosas. Y él dijo: Soy un político tratando de convertirme en un santo. Él sabía qué tan goes. profundo iba esto. Y in, in this, uh, little, uh, movie coming up, en esta película se Mystic llama India. la India mística. You know, how's that for a title? <laughs> ¿Cómo es eso First por un título? Guys, la primera es Dios then, es más grande que Elvis y luego, India. India. India mística. No, no, Elvis in the title. no hay Elvis Just en el título. Mystic Simplemente India, India mística. Womb. Womb, Siente la fortaleza de, ahora, de eso. Ahora, en nuestra próxima encarnación, estamos más allá de todas las distracciones de Elvis. Allá las, las pasamos. No estamos siendo tentados por Hollywood. Entonces vamos a unirnos ahora. Creo que su nombre era Neil Kant. Neil Kant. Vamos a unirnos en la vida de Neil Kant, un niño en India. We're going to y vamos feel a sentir su atracción hacia los Vedas, hacia las enseñanzas no duales de India. Y uh, no diría el catolicismo, ya, ya pasamos Elvis, pasamos el catolicismo, y ahora estamos yendo a lo no dual, como un niño. Vamos, no vamos a ir por ello, vamos a ir hacia lo uno. Y esta película te va a mostrar que básicamente tienes que ir por ello. una de las cosas... Uh, Neil Kent, que Neil we'll, we'll through, va a atravesar, uh, you know, sabes, hemos pasado años y años out. y décadas. No, viendo todas estas cosas. También la vi a Sima. Sima, hablé con ella hoy y ella fue con Svava y estaban hablando acerca de, oh, dejar el concepto de madre, eso es un gran concepto, eh, para, gran concepto para dejar ir. Y bueno, veamos ahora cómo nuestro pequeño niño maneja el concepto de madre, cómo cancela el concepto de la familia, cómo maneja todo su pueblo, cómo maneja a un tigre. Sí, sí, en India hay tigres, tigres bien grandes, no pequeños tigres, sino bien grandes, grandes, con grandes dientes. Cómo maneja todo el condicionamiento del ambiente de este mundo. Los grandes picos como los Himalayas. Nosotros estamos hablando acerca de manejar conceptos como familia, pero imagínate ir a vivir en el Himalayas sin abrigos, vivir en los altos picos de los países bien altos con hielo sin abrigo y estar allí en pueblos en donde hay un tigre que está viniendo a visitar el pueblo a la noche y las personas están cerrando todo y se están manteniendo dentro de sus casas incluso las personas santas los sacerdotes de los pequeños pueblos estaban escondiendo de este tigre bueno veamos lo que hace este pequeño niño y nos enseña creo que hay algo dentro de nosotros que sabemos que es acerca de enfrentar el miedo sin importar lo que, parece que hagamos o vayamos, nosotros sabemos que hay algo bien profundo dentro que nos dice que tenemos que enfrentar ese miedo que está dentro llámalo el reino de los cielos llámalo nirvana, llámalo unidad llámalo como tú quieras no importa, todos sabemos que el amor es la respuesta y todos sabemos que tenemos que enfrentar el miedo Ah. Otra categoría que hicimos Jesús está diciendo Bien, bien, te está haciendo muy bien La importancia Esto está en la encuesta en inglés Número dos La importancia de dejar que la oscuridad se eleve Ahora, hay algo muy importante acerca de dejar que se eleve la oscuridad, de enfrentar las cosas de forma directa y no tratar de distraernos con más autoconceptos, más, mayor, más rápido, fama, dinero, parejas, todo tipo de ambiciones del mundo, logros del mundo. No, hay algo dentro de nosotros que está diciendo tenemos que enfrentar el miedo. Tenemos que dejar que la oscuridad de la mente inconsciente se eleve y tenemos que entregarla voluntariamente hacia la luz. Todos nuestros mecanismos de defensa están allí para eh, pretender que no esté allí como si pudiésemos satisfacernos por algo en el mundo. Dolores nos enseñó eso, nos enseñó que no funciona, ella tenía mucho éxito, le estaban ofreciendo contratos de un millón de dólares en, en los 60, un millón en 1960, ¿sabes lo que es en términos de hoy en día? Esos son multi, multimillones. Y a ella se le ofrecían toda la adoración, la notoriedad, el reconocimiento, todo lo que viene con Hollywood. Y incluso se está a punto de casar con Don y sin embargo hay algo, el miedo se eleva porque... Ella sintió que no iba a satisfacer su propósito en la tierra si iba hacia el matrimonio con la pareja. Entonces tuvo que ir al convento y enfrentar todo el miedo y darle toda la devoción. Como la madre priora, darle todo el corazón a ellos. Esa fue nuestra última reencarnación. Eso ya pasó. Ahora vamos a subirle el volumen y vamos a ir a India, en Estados Unidos es como, por favor, salgamos de, de la espera, eh. vayamos bien profundo ahora. Nuestra próxima encarnación, luego de que atravesamos esto, pasamos a Elvis y ahora estamos listos para algo más significativo. Ahora estamos listos para India. Así que comencemos, India mística. Estamos listos para reencarnarnos y tener mucha sinceridad acerca de este despertar. Y veamos lo que nuestro pequeño Nirkat nos puede mostrar acerca del camino. Ahora vemos a dónde está yendo esta reencarnación. Personas han estudiado el curso por 20 años y me llaman y me dicen, tengo tanta culpa sobre mi familia, las relaciones de mi familia, y yo nunca voy a poder vivir esto. Está estrangulándome luego de practicar por 20 años el curso. ¿Qué es lo que él hace? Él mira a su madre, a sus hermanos durmiendo y va alrededor de todo el pueblo para bendecir a todos los que se encontraran en el pueblo. Habla acerca de una forma de dejar ir los conceptos. El curso, Jesús dice, este curso la salvación no es más que el escape de los conceptos. Esa es una línea de la sección del de verdadero ser en contraposición del concepto de yo. Pero Neil Kant estudia los Vedas, estudia los Vedas, y... Él tiene este en pensamiento en su mente, no en convertirse star, en una estrella de cine, sino en convertirse en un yogui. Ahí es donde estamos comenzando, a los 11 años, leyendo los Vedas, una y otra y otra y otra vez, poniendo toda su mente en las Vedas, este texto no dual, muy profundo, y luego aspirar a ser un yogui en la gran tradición de India. Y él tiene 11 años. Entonces podemos beber a dónde está comenzando nuestra reencarnación, no 19 años aspirando a ser una estrella de cine, sino uno que está aspirando a ser un yogui. Y eso es importante porque Jesús nos está enseñando, unos días atrás estaba enseñando en una lección en acerca de cómo este mundo es un mundo de ideas, que todo lo que tú percibes a través de los cinco sentidos y percibes a través del mundo, Comienza como un pensamiento en tu mente, todo sin excepción. Mira a la estrella, mira a los planetas, mira a las galaxias, mira a los agujeros negros, mira a cualquier cosa del tiempo, del espacio y sabe que lo que tú estás percibiendo comienza como un pensamiento en la mente. No es más que conceptos. Y Jesús es muy firme y dice que este mundo es un mundo de ideas. ¿Es, it solid? ¿Es sólido? Men. No. It's mind. Es mente. Es, it physical? ¿Es físico. No. no. It's mental. Es mental. Is it, is es... It... Es un hecho concreto, no. Jesús nunca dice hecho con nada en el mundo. Básicamente nos dice que Dios es un hecho, Cristo es un hecho. Y las creaciones de Dios y las creaciones de Cristo son hechos. Eso es un hecho. El resto es ficción y es mental. Es mental. Son problemas. Es un problema mental. Es por eso que se puede escapar, porque no, tú no estás a la merced de fuerzas externas, porque no hay nada como fuerzas externas. Tú puedes creer en la gravedad y la atracción entre esferas que parece involucrar la gravedad, pero no es nada más que una creencia, es un concepto. La gravedad es un concepto. Tú puedes mirar a las leyes de la termodinámica, concepto. Puedes mirar toda la física newtoniana, conceptos, y incluso la física cuántica está llena de conceptos y sin embargo, lo que se llama el campo cuántico, que parece ser tan misterioso para los físicos cuánticos, incluso eh, eso asustó a Einstein. Einstein, cuando Einstein vio toda la conectividad de todas las cosas en el tiempo, el espacio y la distancia, famosamente lo llamó acciones espeluznante. Eso te dice qué tan asustado estaba Einstein del de mundo perdonado, del sueño feliz, del campo unificado. <risa> tenebroso o si sea, algo dice lo llama así si un científico lo llama así no nos da una invitación pero para estos místicos y para estos yogis tienen toda la voluntad de enfrentar cualquier sea la barrera cualquier miedo que sea generado por estos conceptos e ir más allá como decía el narrador que tenían la voluntad de conocer descubrir la vida la vida más allá de la muerte eso es la vida eterna eso es la devoción, es a la vida eterna. No es tratar de estudiar el tiempo y el espacio. No es tratar de estudiar el error. No es tratar de estudiar el Big Bang o estudiar o incluso la reencarnación. Es el objetivo del yoga, del, el objetivo de todos los místicos y santos, es la unión con el Creador, con la fuente. Y tiene muchos nombres diferentes y tradiciones diferentes. Pero pienso que estamos en un comienzo muy lindo con Nilkant porque él básicamente ha abandonado su hogar. ¿Qué significa eso que ha abandonado su hogar? Él tomó un paso lejos de los familiares, las personas familiares, lugares familiares las vistas familiares, los, los sonidos y los olores familiares, y lo hizo con gracia, miró con calma a su madre y a sus dos hermanos, miró a, a su madre. Fue y bendijo, bendijo lo que estaba liberando porque sabía que había algo mayor y sabía que tenía que enfrentar sus miedos para poder experimentar experimentar de forma directa aquello que se encuentra más allá del tiempo y del espacio. Ese es el propósito de la religión. Es la unión con Dios. Ese es el propósito del matrimonio. Es el propósito de la familia. Es el propósito de todo de lo que tú puedes pensar. Debajo de la superficie de las cosas está el anhelo de recordar a Dios. Y sabemos de esto de forma intuitiva. Ni siquiera te lo tengo que decir. Tú ya lo sabes de forma intuitiva. Y también sabes intuitivamente que tienes que enfrentar miedos. Porque los miedos están siendo generados por el ego. Y y tenemos que elevar la oscuridad hacia la luz. Tenemos que ver la importancia de elevar la oscuridad hacia la conciencia para poder dejarla ir y podamos liberarla. Otra cosa que me gustó fue la forma en que él se fue, que dejó a su familia, la forma en que dejó a su pueblo, la forma en que dejó, pueblo, en que dejó todo, llevando nada, sin comida, sin dinero, sin iPhones He, he left él lo dejó smartphone todo smartphone. sin su smartphone. teléfono inteligente he, sin su celular he, el, ¿qué decía el narrador? El narrador. se nothing. fue sin llevar nada he nada y él salta into a wild un río salvaje en pleno caudal si vas a, a decirle adiós a algo no trace, y no, no dejar rastros right ahí está la clave Leave no dejar rastro él se fue de lo familiar es todo simbólico de el cuerpo saltando en un río puedes sentir lo que se encuentra debajo de eso dejar ir todo lo familiar ¿por qué? porque el ego hizo lo familiar Dios no creó el mundo, Dios no creó cuerpos y familias, casas, pueblos, Dios no creó nada de todo eso. Eso es todo finito, es todo temporal, es todas las cosas del tiempo y del espacio. Entonces cuando Nirkan salta en ese río, eso es un dejar ir de todo lo familiar con el propósito de ser llevado fuera de lo familiar, sin rastro no hay como algo inconsciente que dice oh, voy a dejar un rastro voy a dejar de voy a dejar el pueblo y mi mamá va a venir a, a decir voy a buscar un rastrador voy a buscar un rastreador un muy buen rastrador y voy a rastrear a dónde van estas huellas Oh no no no no no no no no mamá no no no no no no no no no no no no no de dejarlo Pero atrás. Cómo, Así es que tan firme nosotros tenemos que ser con nuestro entrenamiento mental cuando hacemos las lecciones. No, no mires la próxima lección. Simplemente sabe que la lección que estás haciendo hoy puede ser la lección final. Y con la misma devoción, con la misma. Directo, de la forma, has, de la forma directa, como Neil lo hizo, saltando en el río. Esa es la forma de hacer la lección de un curso de milagros, no como, como si no hubiese una <laughs> lección mañana, <laughs> como si tomorrow. no hubiese He's mañana. Él está saltando en ese río con because, una fe muy fuerte, you know, porque cuando saltas en un río en pleno caudal, es... Ese es un gran paso. El ego dice, es muy riesgoso, pero créame, el ego no va a estar mucho en este camino, porque él tiene la voluntad de seguir saltando e ir una vez y otra vez, porque eso es lo que hacen los yoguis. Eso es lo que hace el rol modelo, enfrentar el miedo y trascender, utilizar el poder de decisión. ¿El pasado nos puede limitar? No, nos dice Jesús, solo es al elegir ahora mismo aferrarte al pasado. Eso es el bloqueo, pero no hay nada que tú hayas hecho que te ha retrasado a Dios, porque el perdón nos muestra que tú no hiciste nada. Ahora realmente estamos trascendiendo al Hacedor. Jesús está diciendo, tú no has hecho nada bien o mal. Porque el Hacedor no fue creado por Dios. El Hacedor es la identificación falsa. Entonces, que se haga a través de ti, podemos hacer eso a través de la madre priora, ella realmente nos mostró cómo ir de una vida de actuación hacia una vida de, devoción, hacia una vida de devoción y dejar que se hable a través de ella. Nutrir a sus hermanas en la comunidad y realmente sumergirse en la devoción a Dios. Y aquí estamos al principio, al principio. De, de este docudrama y, y él ahí él va, va salta en el río así que sí, voy a adentrarme a entrar, también pero no podía resistir la fe de, de Nilkan a los 11 años eso, eso fue, fue todo eso podría haber sido el último pensamiento de su familia porque lo dejó de lado, so de forma tan clearly, clara, so de forma tan definitiva, that, that que... Él no estaba eh, eh, ten, entreteniendo pensamientos de culpa y de duda y pensamientos privados. Él está en su camino para sumergirse hacia la pileta de pensamientos privados, encontrar la luz y enfrentar todos esos pensamientos quieren vomitarle a él. Él va a atravesarlo, va a atravesar el velo. Así que aquí vamos. Recién estamos comenzando. 11 años. Estamos en un muy buen comienzo con esta reencarnación sí, sí. en India a los 11 años. Okay. A medida que miramos esto, puedes ver que desde una perspectiva del cuerpo, esto puede parecer ser extremo. Y luego llegamos al curso en donde Jesús dice que el cuerpo es parte de tu percepción del mundo. El cuerpo es parte de la percepción del mundo como los árboles y el lago y las montañas, como el cielo y las nubes, es parte de tu percepción del mundo. Es por eso que él dice, no niegues el cuerpo porque tú estarías negando el poder de la mente, el cual fue utilizado para hacer el cuerpo. Pero lo que está apuntando es que... Las creencias son, están tomando estos conceptos y están tratando de hacer asociaciones. Las creencias son como bloques de construcción que empiezan a construir una identidad la cual está centrada en el cuerpo como único y separado e individuo. Como el punto de enfoque de la identidad con el ambiente, es lo que el ser de personalidad está envuelto. Pero si miras realmente lo que Jesús está diciendo en el curso, está diciendo, esta identidad falsa es una interpretación. Tú estás reaccionando a interpretaciones en la mente. Si tú percibes al cuerpo o ciertas condiciones del cuerpo que parecen estar en la memoria y se creen que pueden lastimar al cuerpo o son peligrosas para el cuerpo o de una forma son antagonísticas al cuerpo, estas son asociaciones de la mente. Este esto es lo que la creación errónea es. Es tomar conceptos que Dios no creó y asociarlos juntos a lo que se llama el aprendizaje o lo que se llama la historia. Cuando las personas dicen, la historia nos enseña, la historia nos enseña. Básicamente está diciendo que el pasado te puede decir quién tú eres. El pasado, el pasado bien largo se cree que es causa, como que determina tu identidad. Sé que en la parábola de David, mi madre biológica era una maestra de historia. ¿Cómo es eso para proyectar no solo una madre, sino que una madre que era profesora de historia? Pero tienes que enfrentarlo tienes que darte cuenta con Jesús que la historia no existiría si no siguieses haciendo el mismo error en el presente ¿de qué está hablando? la historia no existiría si no siguieses haciendo el mismo error en el presente quizás está hablando de la interpretación quizás está diciendo todo lo que tú piensas y todo lo que percibes es tu evaluación de quién tú eres y si tú eh, te estás aferrando a una identidad de cuerpo y del tiempo, esa es una interpretación que está sosteniendo en tu mente ahora, ahora mismo. Nada eh, en el pasado te puede tocar, dice en el... Curso. El pasado ya pasó, no me puede afectar. No nos está enseñando que el pasado nos puede causar sufrimiento. Nos está enseñando que es la identificación con esta idea en el tiempo, con esta idea, esta identidad falsa. Ahí es donde el sufrimiento se adentra. Y. Estas enseñanzas pueden parecer radicales, como las Vedas, pueden parecer realmente radicales. Pero piénsalo de esta forma. Si el espíritu va a utilizar los símbolos y orquestar el tiempo para enseñarte que tú no estás atrapado en tiempo, entonces todo lo que tú necesitas hacer es alinearte con el espíritu el uso de los símbolos del Espíritu. Como cuando la madre superior Dolores, ella estaba siendo traída al convento y era una experiencia pacífica para ella. Ella no podía parar de pensar y le dijo a la madre superior, la madre superior le dijo, volveré. Y luego ella volvió. Pero cuando volvió, ella... Asking, empezó a preguntar, yo fui una actriz y hacía todo este dinero, ¿no eso es eso uh, lo opuesto a lo que es ser una monja y el camino espiritual? Y se le dijo que, bueno, es como tú utilizas lo que Dios creó. Por supuesto sabemos por el curso que Dios no creó a Elvis o Hollywood. O las imágenes, o imágenes de movimiento, eso, porque Dios es, espíritu, Dios es espíritu y Dios crea en espíritu. Pero lo que yo obtuve de eso es que la Madre Superiora le estaba diciendo que es como lo utilizas, le dice a Dolores. Es lo más importante. Y Dolores dijo que se sintió muy aliviada y fue de vuelta a su actuación en Hollywood, pero nunca se le fue de la mente y eventualmente le dijo a Don y a Hollywood, voy a ser una monja. Pero puedes ver como la madre superior está diciendo, es como lo utilizas, es lo que Jesús nos está diciendo en el curso está bien, el ego proyectó el tiempo y el espacio Jesús está ahí diciendo el Espíritu Santo y Jesús no nos importa esto porque sabemos que no es verdad es por eso que no nos molesta estamos bien con lo falso el tiempo y el espacio son es noticias falsas ahora no tenemos que preocuparnos acerca de los políticos llamándolo noticias falsas. es todo noticias falsas sí, todo el tiempo y el espacio es noticias falsas entonces no tenemos que enojar con los políticos que hablan acerca de las noticias falsas, porque es noticias falsas. Pero lo clave es cómo lo utilizas. El Espíritu Santo utiliza el tiempo para enseñarte que no hay tiempo. El Espíritu Santo utiliza las relaciones para enseñarte que realmente solo tienes una relación con Dios. Así, yo y el Padre somos uno. Es la forma en que Jesús describió esta efe, relación de causa-efecto, Dios es la causa y el Cristo el efecto. Yo y el Padre somos uno. Esa es una descripción de un, una relación de causa-efecto real. no fue Esa una de nuestras lecciones, yo soy un efecto de Dios. Qué hermoso, yo y el Padre somos uno, yo soy un efecto de Dios. Es lo mismo pero nos está diciendo que siempre tenemos el poder de la interpretación. Y sé, cuando estoy mirando con todos sus viajes alrededor de India y toda la diversidad. Él fue a ese lugar y estaban teniendo un festival allí. Y a mí me sorprendió por el número de personas que van anualmente a ese pueblo para el festival. 70 millones de personas. Eso es la cantidad de votos que Donald Trump obtuvo en la elección. Es la misma cantidad que van allí para el festival espiritual en ese lugar. ¡Toma eso! ¡Toma eso! <risa> Eso te muestra <risa> qué tan vasta es la diversidad. D diferentes dialectos, y no sé cuántas, cuántos idiomas diferentes. Mil 1.700 dialectos y las diferencias di ge geográficas. La las montañas del Himalayas y Miles había no sé cuántas millas de costa de, de life, y también uh, había vida vegetal forest, y, forest, y bosques. I mean, that is es muy, and, hay mucha diversidad y know, know yo sé que David, la parábola de David yo no tenía tanta diversidad, pero yo viajé primero alrededor de Estados Unidos y Canadá y escuché todos estos dialectos y fui a diferentes países con diferentes idiomas y fui a todo tipo de circunstancias y situaciones que venían hacia mí. En el tiempo pensaba un poco, a hacer al principio eh, Jesús me recordaba, esto no te está sucediendo en contra de ti, sino que todo está sucediendo por, para ti, todo lo que sucede es para mí para mí eh, Jesús dice, sí, para para tu despertar para que expongas la oscuridad ese es uno de nuestros temas la importancia de exponer la oscuridad dejar que la oscuridad se eleve es una de las cosas por las cuales han votado era número dos en la encuesta en inglés y todo el viaje, Jesús dice en el curso que el Hijo de Dios no es un viajero en el tiempo el espacio, entonces no nos está diciendo que incluso cuando el cuerpo parece tomar un viaje, el Hijo de Dios no está viajando porque Jesús sabe que el Hijo de Dios es espiritual, es un ser espiritual, es Cristo y que todos los viajes del tiempo al espacio solo tienen un propósito es deshacer al ego la sanación de la sanación la sanación del hijo de dios para eso es el mundo es el único propósito que el espíritu santo le da y es el único propósito que tiene eso es bien profundo es muy profundo que todo lo que pareces experimentar solo es para deshacer al ego eso es no tiene un propósito positivo. Todo es para deshacer. Todo es para desmantelar. No es para construir una identidad. No es para lograr nada. No es para alcanzar nada. No es para sentirte orgulloso de lo que tú has hecho. El orgullo es del ego. Y por lo tanto todos los logros son del orgullo piensa que puede acumular memorias del tiempo el espacio y tener orgullo de esas memorias piensa acerca de eso la próxima vez que pienses acerca de que tienes orgullo de tus padres o eres orgulloso de tus hijos orgulloso de tu país orgulloso de tu idioma orgulloso de, tu idioma, orgulloso de, tus, logros, de tus logros los títulos la educación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 no hay nada, no hay ninguna cosa, nada, nada, nada, nada. Y en la dicha de eso es porque la nada de este mundo es el todo de Dios. Eso es por la razón por la cual es dichoso, es por eso que la nada es dichosa, pero Dios es amor, Dios es dicha, Dios es felicidad. Tienes que, que Neil pensar Kant que Nilkant estaba allí sentado. So like oh, ¿No te gusta el pequeño eh, palito que tenía para And su brazo también? Yo me voy a agarrar this. uno de And esos palitos también. <laughs> <laughs> <laughs> Yo no tengo un león, pero, you pero you sí tengo aiso. <laughs> <he, he> <laughs> y él le gusta <laughs> <laughs> sentarse como <laughs> le gusta al <laughs> león no, también. He, he también. No había conflicto allí. Puedes sentirlo, Nick que te estaba dando de bienvenida. Ah, bien, gatito, gatito. Nuestro gatito no es tan grande, pero. Pero ha visto, pero he ido a Sudáfrica dos veces sí, y todavía a Sudáfrica. Las dos veces me llevaron al parque de leones y se movió al parque. Primero fui a un parque la primera vez que estuve allí y la segunda vez que fui allí. Like, well, Dijeron, hemos so movido el, el parque de leones, así que tenemos que ir a otro. Y recuerdo the, que the, the, uh, me these, nos uh, llevaron en estos jeeps que tenían can, como can, uh, uh, barras. Y su estaba saltando over de over arriba abajo. a abajo, <laughs> no tenía mucha suspensión, <laughs> pero <laughs> pudimos ahí manejar y ver cómo le van de comer a los leones y todo. Y fue divertido, y el hombre que estaba ahí mostrándonos y nos dijeron, de ¿dónde eres? Y, y, y tú pareces ser que eres de América, y dicen mmm, a los leones les encanta, a los americanos, ¿le gusta comer a los americanos? era <ríe> el humor de esta persona. Pero lo gracioso para mí fue que dijeron, nos vamos a acercar a donde hay un grupo de leones, y les dan de comer ciertas partes del día. Y llevan otro tipo de animal como la cebra o algo, le dan la cebra al león. Así que vamos ahí y, y hay un tractor oh, que hay carne carne eh, sin coser, cruda, y le tiran la carne ahí. Y te muestra que todo es la familiaridad. Los leones no tenían que cazar, simplemente que suavemente iban a la carne y lo olían. No era como todos los leones yendo desaforados a la carne, es todo condicionamiento, es toda la Matrix. Los, los, los leones ni siquiera podían matar. El león suavemente iba y agarraba el pedacito de carne y se le llevaba a la león mujer y la, y la leona no estaba impresionada y era tan gracioso verlo porque era como esto parece como una comedia americana. Yo estoy en el parque de leones y los leones parecen ser que son parte de una comedia. Y pensé, esto es la Matrix, esto es la Matrix. Eh, todo es familiaridad, no tenían que trabajar y hago hacer nada por su comida sino que realmente estaban aburridos cuando llegaba el momento de la comida todos están ahí mirando y todos están mirando como, ¿qué significa eso para esto en nuestra mente? significa que es la matrix es todo acerca de la interpretación y las personas, mira mira como aparentemente con las personas si tú tienes cosas que se te dan fácilmente y todo viene hacia ti de forma muy muy fácil y empiezas a aceptarlo se convierte incorporado en tu percepción percepción, entonces se espera, se convierte en una expectativa y luego mira a todas las cosas que se espera cada día. Jesús nos está diciendo todas esas expectativas no tienen nada que ver con el momento presente, no tienen nada que ver con el instante santo, no tienen nada que ver con la dicha y la felicidad, solo son asociaciones falsas. Son, es falsa evidencia aparentemente real. F-E-A-R, miedo. Falsa evidencia aparentemente real. Es, son asociaciones y por lo tanto necesitamos ser guiados a través de experiencias que parecen elevar el miedo. Todo realmente se encuentra en nuestra mente, pero parece que reaccionamos a estas interpretaciones que tenemos en nuestra mente. ¿Qué decía Shakespeare? ¿Qué, telaraña? ¿Qué maraña de telaraña tejemos? Son todos conceptos falsos en los cuales se creen y que producen las interpretaciones que generan el miedo que luego se proyecta a las escenas. Pero no hay escenas que dan miedo. No hay escenas como Nilkant con el león. A él se le dijeron, le, le dijeron, el hombre santo en el, ese el, pueblo, el, pueblo le daba miedo a la muerte y, y, y Nick Kant estaba allí diciendo y, ¿por si qué? Si es, si es inevitable ¿por qué le tienes miedo? el, el amor es inevitable eh, y no hay nada que temerle al miedo y el, la muerte no puede ser lo que parece ser es, se le teme por, sin razón y estaba allí para enfrentar eso, para, para entender que ahí Entonces, se encuentra debajo. Entonces esto realmente es una muy buena película en el sentido de que de la perspectiva del ego parece que hay muchos extremos de situaciones, de situaciones extremas, situaciones extremas de caminar a través de todas estas personas diversas y escenarios, y diferentes, escenarios y diferentes y vida y salvaje y condiciones pero sé que para mí yo sé que los últimos 34 años con el curso qué aventura ha sido una aventura ir a lugares que aparentemente nunca había visto ver cosas que nunca había visto puedo decir ahora que puedo ver el valor fue todo para deshacer fue todo para dejar ir de complacencia de para dejar ir la mente de yo sé, eso es lo que tiene que ser deshecho, la mente de yo sé, de hecho Jesús dice, tú no vas a aprender la salvación si tú piensas que ya sabes, eso bloquea tu motivación, de lo que puede ser experimentado de forma directa. Si tú piensas que ya sabes, sabemos eso con los niños, cuando van a la escuela o una clase en particular, cuando dicen, no quiero ir allí, yo ya sé eso, no necesito, o oh, es irrelevante. Esa es otra cosa. Yo sé que es irrelevante y entonces no me interesa aprenderlo porque ya ha sido juzgado como irrelevante. Y eso es muy común con la percepción humana, realmente pensar que algo es conocido. Cuando hay, pero realmente necesitamos tener la curiosidad de un niño cada día para mantenernos abiertos y que se nos muestre qué es lo que se me tiene que mostrar hoy. Y el curso, el entrenamiento de las lecciones está diseñado para que venga con nosotros, puedes trabajarlo día tras día, momento tras momento. Notar si hay reacciones que tenemos que surgen a la superficie. Es, eso es un indicador de que todavía creemos en algo. Todavía creemos en algo acerca del mundo. Entonces, parece ser que para Neil Kant parece ser un camino solitario, excepto. Que quizás cuando eh, llega a un pueblo o cuando le dan la bienvenida a las personas, ahí parece ser que tiene un intercambio hermoso. Y en ciertas formas eso fue lo mismo para mí. Yo he viajado tras de todos Estados Unidos y Canadá muchos, muchos años y millas y en un pequeño auto la mayor parte del tiempo, al menos que... Más tarde y estaba y también buses, en trenes y aviones y autobuses pero mayormente en un pequeño auto y había mucho tiempo en silencio. Estoy seguro que para Nilkant también caminando, para Nilkant y para mí manejando. Y yo ponía música que me inspiraba a veces. Y había también una meditación, pero había todo un afloje de todo lo que yo creía, es como un vaciar la mente que Buda hablaba y todos los santos y místicos hablan, hablan acerca de vaciar la mente y qué forma tan hermosa que viajar en un camino guiado y de oración, un aparente camino en el tiempo y el espacio en donde Empiezas a mirar el contenido de tu mente porque sabes que it's todo, todo no se trata de eso. No es para alcanzar nada o llegar a un destino. No es para alcanzar nada en for forma. No es para construir nada for en em forma. No es para acumular nada, nada for en forma. No es para coleccionar nada en forma. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! We've got nothing to feel tenemos nothing to feel no We tenemos nada sobre lo cual sentirnos culpables, no tenemos nada sobre lo cual sentirnos que eh, not, no somos merecedores o que no somos suficientes. Es una alucinación que fue proyectada allí para engañarnos, para que juzguemos y comparemos. And and y sin la comparación no hay culpa, uh, there is no, no hay falta valía, la comparación uh, es lo que está generando la y son oh, todos autoconceptos. Oh, este autoconcepto es Oh, ¿y por qué ellos tienen un mejor autoconcepto que el mío? Jesús está riendo como, ah, te estoy diciendo, es todo lo mismo, es lo mismo, es el mismo truco. No necesitas eh, quebrar o fragmentar tus ilusiones en buenas o malas, o exitosas, ilusiones exitosas o no exitosas, eh, ilusiones sanadas o no sanadas, no. Oh, Jesús está como... No. Entonces tienes ilusiones falsas, tienes ilusiones saludables y no, no, volvamos al significado de la palabra ilusión, ilusión significa no real, saludable no real y enfermo no real, exitoso no real y no exitoso no real unreal, hermoso no real ugly, y eh, feo unreal, y real skinny, gordo y real unreal. y you flaco know, y real tienes que ver el This humor esto es humor no dual uh, uh, <laughs> Y puedes hacerlo quizás como... Puedes hacer un, un sketch en la celebración de la iluminación. Nosotros nos reiríamos. Tus parientes piensan quizás que sos pero nosotros nos reiríamos. Pero nosotros reímos de estas cosas. Es el humor no dual. Pero esta es la base de todo eso. Realmente es empezar eh, a ver que esto es no dualidad práctica. Eso, así es como recordamos la unidad es a través del perdón práctico Colin Tipping, mi amigo, creo que ahora falleció pero yo solía encontrarme con él en diferentes conferencias una vez me lo encontré cuando estaba en Wisconsin y él escribió un libro que se llamaba El perdón radical y es un gran libro porque es la misma enseñanza que o curso simplemente él lo recibió de la forma en que lo recibió pero... Eh, era radical la, radical. la razón la por la cual es llamado radical es porque se empezó a dar cuenta de que todo era en la percepción y, y el perdón, perdón era ver que no ocurrió en absoluto bueno, wow eso es el perdón como lo enseñaba Jesús no estás perdonando lo que sucedió estás perdonando estás viendo que nunca sucedió es tiempo lineal entonces bueno, puedes creer que sucedió es tiempo simultáneo, ¿Es tiempo simultáneo? Si todo está sucediendo de una, quizás ni siquiera está sucediendo. Ese es un muy buen paso hacia la simultaneidad. Así que me gusta esta película porque, porque lo que hace es que empieza a llevar todo de regreso a la mente. Como, oh, todo es una interpretación en la mente. Y si... Tu pasión, tu oración es no tener miedo, es tener certeza, es estar completamente alineado con el ser que Dios creó. El ser de Cristo, entonces tú vas a estar listo para dar la bienvenida a cualquier percepción o interpretación que esté en alineación con el Espíritu Santo. Y básicamente vas a tener la voluntad de dejar ir cualquier interpretación que no se alinea con la del Espíritu Santo. Si es buena para el Espíritu Santo, es lo suficientemente buena para mí. Y si no es buena para el Espíritu Santo, entonces no necesito darle mi mente santa a esa interpretación. Tú puedes escuchar a alguien hablar acerca de la interpretación o la opinión, pero no hay razón por la cual disgustarse, porque lo falso debe disgustarte. Solo si tú crees que lo falso es verdadero, ahí te disgustarías. Pero Jesús dice, tu hermano siempre está en lo correcto porque tu hermano es el Cristo. Y Jesús dice, incluso si está hablando de forma de mente del ego, todavía sigue teniendo la razón. Eso <ríe> es bastante bueno. Está diciendo, sí, yo sé, lo que vas decir que a veces lo que tu hermano está hablando es... The Looney Tunes. So, Incluso si tu hermano está hablando and desde su ego y está hablando de forma de mente, todavía está en lo correcto porque es Cristo. Todavía estás percibiendo algo que no se encuentra allí y todavía necesitas perdonar to para poder it's ser feliz. Es básico, muy, muy es muy, muy simple. Parece ser radical, pero solo es radical para el ego. No es radical, es lo más natural. El eh, perdón es más natural que el juicio. Eso es de seguro. Es mucho más fácil que el juicio. Porque lo abarca todo, incluye todo. Es expansivo, es un, está unificado. Así que veamos en nuestra breve docu drama aquí. Hasn't been much drama. no hubo mucho drama in, incluso ese gatito uh, that was not... eso puede ver al hombre santo there, allí, allí detrás de la casa de las barras no podía ver uh, al león, león comerse uh, Neil a nilkant <laughs> pero, pero, pero no fue así, así no creo que ni siquiera puedo llamar a, a esto drama, un tocudrama no porque really no estamos viendo drama. mucho drama uh, <laughs> quizás saltar a un río, río no pero much, uh, no hay mucho allí so así we'll, que uh, veremos here. qué más podemos ver aquí so entonces, es común para que alguien, que alguien diga, oh, soy solitario, no, soy una persona social, soy una persona que le gusta estar con otras personas, oh, me gustan las ermitas. ¿Puedes ver? De sus viajes, gran parte de su caminar, estas miles y miles de millas, Was solitary, Todo era solitario y sin embargo ¿sabes? va hacia los pueblos y a los festivales con tanta gente. Podemos recordar al pequeño niño diciendo, diciéndole a las tres mujeres al principio de su camino, que él realmente quería ayudar a las personas. Quiero ayudar a las personas. Entonces había algo allí que no es solitario o una, algo independiente él no depende en la naturaleza la naturaleza no depende de las cosas del mundo incluso en los Himalayas tratan de convencerlo que no vaya todo el pueblo se estaba yendo para irse de la nieve y él está yendo más alto diciendo que básicamente dice la fe le dicen no estás vestido correctamente y todas estas cosas él decía va a fortalecer mi fe esa fue su respuesta entonces si realmente estás mirando en esta parte básicamente él está diciendo que está, se está tomando tiempo para hablar a las personas acerca de que dejen de lado sus diferencias, ahí está es lo mismo dejar las diferencias está más allá de lo que decían la política ahora están esperando que quieren ir a los días muy buenos volver, a regresar a a la colaboración eh, en la política, olvídate de los partidos, olvídate de los partidos, esos son más opuestos, no te gustes acerca de partidos y que no haya partidos, es trascender las diferencias en la mente, eso es a través del perdón, haz de este año diferente al hacer que todo sea lo mismo eso es dar la igualdad de todo en la forma desde una perspectiva diferente en vez de desde la perspectiva del ego que siempre está enfatizando las, siempre enfatizando las diferencias siempre enfatizando las diferencias siempre enfatizando en la multiplicidad, la dualidad la diversidad enfatizando, enfatizando, enfatizando. ahora podemos de forma calma darnos cuenta como Wow, es, es, se trata acerca de la igualdad del espíritu. Solo hay uno de nosotros. Siempre ha habido solo uno de nosotros. Como Shakespeare decía: mucho que ordenado, mucho ruido y pocas nueces, porque estábamos enfocándonos en la división y las diferencias, y eso nos llevó hacia el conflicto, nos llevó a enfocarnos en las partes. Las partes no hacen al todo, pero cuando tú ves con la visión de Cristo, el todo se encuentra en las partes como un holograma. Puedes ver cada parte, parte desde una perspectiva holística, desde la visión de Cristo. Puedes ver que no hay diferencias. Y de nuevo, wow Eso es muy pacífico. No hay nada que comparar. No hay nada que sobrepasar con más de algo. Más no es la respuesta, es la igualdad. Es la vista holística. Y Puedes ver con Nielcant, él está abierto a caminar y ir hacia donde él es llevado. Es como una oración caminante, es una oración caminante, definitivamente no está en el Hacedor. Está hacia el fluir involuntario y el fluir lo está llevando por toda India, incluidos festivales, incluidos los pueblos. Y ¿sabes a dónde está haciendo esto? Aunque él ha estado viajando, viajando, viajando aparentemente como un individuo, él ahora pronto se va a encontrar con un ashram. Va a ir hacia una comunidad luego de todo eso. Y esa es la forma de entrarse en una comunidad, en donde ves que no hay diferencia, que no significa nada. Es la comunión. Es la comuni estar en comunión con la fuente y siempre lo será. Y no es, algo, en, no es una gran cosa para su peregrinaje para la invitación eh, Recta. Es todo lo que necesita, es una invitación. Y luego se va de, de, la, de la caminata toda su vida. Desde 11, los 11 años está caminando y ahora está dispuesto a salir de ese caminar e ir hacia la comunidad. Con, en un instante, si es dado, si, si está en alineación con el Espíritu, esa es la clave, okay, así que aquí estamos Time listos, es tiempo now. de comunidad ahora. Beautiful, beautiful, beautiful. Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Oh. Wow. All those people with those Todas esas personas con too. la luz. What a, what a That doesn't fill sí, your heart si eso out. no te llena It's el corazón, all this light. toda esta luz, all this, all this light toda esta luz, light, toda esta know, luz, un mar de luz. That, uh, that, that's that y, y esa igualdad, sin importar todas las diversas formas, is there. la igualdad so se touching, encuentra allí, toca speaking. el corazón, toca tanto el corazón. So, to Así que para mí, que that, para mí ese es un recordatorio. Voy a tener que mirar eso todos los años como bocajontas. Dios <risa> es el, el <risa> más grande indio mística. Y es la primera <risa> vez que he mostrado uno, luego el otro. Así que hemos aprendido de nuestro este y oeste, nuestras reencarnaciones, sobre el desapego y sobre la fe, y sobre la unidad, y sobre ser amistoso, y ser útil, y de ayuda. Todas las cosas que fueron habladas y fueron actuadas, incluso con los movimientos, y las danzas, y los rituales, de todos los colores, tirando los colores en el cielo, enviando colores en los festivales. The, the sky, you know, iluminando el like, cielo es, es más like de una versión extendida de los fuegos artificiales <laughs> sin fuego solo la belleza de los and colores and y, el y el movimiento así que para so mí esto ha sido un gran camino, recorrido, porque cuando miré la encuesta pensé, ¿horas lo no miré? ¿Horas? Oh, ¿Qué están haciendo estos votantes? Entonces teníamos que tener algo que podía mostrar tanta diversidad en nuestros temas. Pero creo que nuestros nuestro documentales dobles ha funcionado bastante bien para eso. Así que pienso que ahora podemos abrir la sesión si tuvieron experiencias con estas películas y todo lo que se compartió. Creo que podemos tener mucha gratitud en nuestro corazón por cualquier película que comience a abrir nuestros corazones para poder sentir este sentimiento como wow, hay tanto más que esta percepción tan pequeña del a esta pequeña interpretación que hemos considerado ser nuestra perspectiva personal. Amo este... Tipo de películas que abren el corazón y la mente. Y atrás de los años es por eso que me gustó la película Gandhi tanto. ¿Y cuál es la otra? Pasaje a India. Pasaje a India. Esa es otra que vi. Luego de que vi Gandhi, yo estaba como wow. Continuó todo eso. Y ahora acá tenemos a este pequeño, pequeño Nilkan también que está mostrando el camino para nosotros. Así que ahora podemos ver si alguien tiene manos levantadas o si tienen algo que les gustaría compartir con todos nosotros luego de esa experiencia tan hermosa.